El poder del tigre y su musical y su musical mi tigre junior jeje yo y saludo un amigo Yu. javier hernández garcía la trinidad de guerrero para Coronalo. corólogo si Si si si. Yokusha ¡y saludo! No si ni si si te más. Si balindo vi, Nagoto ya lo sienta yo. Tan sentimiento pues tiene yo.